Bueno, pues acaba de presentar esta rueda de prensa, esta vigésima edición del festival que tiene lugar aquí en Estepona, en Marbella. Ellos cuentan con todo porque lo hacen a lo grande, hacen una presentación muy bonita que realmente nos ha dejado boquiabierto. Como siempre lo hacen ellos, cada año superáis. Vamos a ver de qué nos vamos a alimentar durante estos días, de qué película nos vamos a alimentar estos días. Hombre, de mucha, sobre todo mucha nostalgia. Ten en cuenta que la idea, sobre todo, es no solo hacer el festival y disfrutar, sino acordar un poco de todo lo ...que ha sido estos 20 años... ...se han publicado, se va a publicar libros... ...un poco de recopilación de otros libros que se han hecho... ...vamos a hacer un homenaje a Alfonso Aspiri... ...que ya no está, a Paul Nachi... ...y bueno, y vamos a disfrutar con cosas nuevas... ...como lo de esta noche con Javier Sierra y Moisés... ...que aunque es un tema que ya hicimos en otro festival... ...sobre extraterrestre... ...pero bueno, va a dar un enfoque nuevo... ...vamos a hablar mucho y eh, sobre todo... ...Javier Sierra y Moisés... ...que para nosotros es un lujo tenerlo aquí en Estepona" hay vuestros eh, premios también a Silvia Tortosa, que está siempre aquí en Marbella. Nos encanta, como es, y que, bueno, pues ella eh, me imagino que está ilusionadísima. Sí, la verdad es que de manera especial damos dos unicornios de honor. Todos los años dábamos solo uno, pero este año, ya te digo, por el tema del 20 aniversario, hemos querido dar dos. Uno a una actriz joven como es Manuela Velasco, que se lo vamos a mostrar esta noche, que tiene películas de corte fantástico como Rec, por lo cual ya ganó un Goya en su momento, y por supuesto una larga carrera cinematográfica y de televisión, y a una actriz clásica como es Silvia Tortosa, que no solo ha aportado... ...todo lo que ha aportado al cine, a la televisión... ...sino que hizo durante mucho tiempo... ...ha hecho eh, cine también fantástico... ...hizo películas como Pánico en el Transiberiano, ...La Garra de Lorelei, ...con Chicho Ibáñez Serrador... ...que también se le dio un premio en el festival... ...hizo Historias para no dormir... ...o sea que tiene una trayectoria dentro del género fantástico... ...también interesante... ...y a las dos las premiaremos dentro del festival. Julio, te mojaría recomendando alguna película que tú digas, esa hay que verla sí o sí. Totalmente, ¿Te mojas con alguna película? Totalmente. El jovencito Frankenstein. Que me ha el jodidito Frankenstein. Me parece una maravilla de película. Se le hace un homenaje en el festival. Al igual que las dos de los cazafantasmas. Yo soy más bien de cine, cine ochentero, de los 70 y los 80. O sea, eso es lo que hay que ver. El cine que hacéis vosotros cada año aquí en la Costa del Sol es maravilloso, así que enhorabuena y a todo el equipo que hay detrás, patrocinadores y todo, que todos forman parte de él. Muchas gracias por Muy hacernos. Gracias, gracias a vosotros por estar todos los años, pasar una semanita disfrutando con nosotros. Esperemos que esta semana lo paséis igual de bien. Muchas gracias.